Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Quiero invitarlos para que nos pongamos en la presencia de Dios. Vamos a continuar con nuestra lectura espiritual de este libro que hemos llevado a lo largo de estos días, Las Moradas Santa Teresa. La última lectura de esta serie fue capítulo 4 y 5 de Las cestas Moradas. Vamos a adentrarnos al capítulo 6, capítulo 6 de Las cestas Moradas. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tus manos, Señor, nos ponemos. Que se haga tu santa voluntad. Amén. De estas gracias tan grandes que al alma tan deseosa de gozar del todo al que se las hace, que vive con mucho tormento, aunque sabroso, unas ansias grandísimas de morirse, y así, con lágrimas muy ordinarias, pide a Dios la saque de este destierro. Todo lo cansa cuando ve en él. En viéndose a solas, tiene algún alivio y luego acude esta pena y estando sin ella no se hace. En fin, no acaba esta mariposita de hallar asiento que dure, antes que como anda el alma tan tierna de amor, cualquier ocasión que sea para encender más ese fuego la hace volar. Y así, en esta morada son muy continuos los arrobatamientos, sin haber remedio de excusarlos, aunque sean público, y luego las persecuciones y murmuraciones, que aunque ella quiera estar sin temores no la dejan, porque son muchas las personas que se las ponen, en especial los confesores. Y aunque en el interior del alma parece tiene gran seguridad, por una parte en especial cuando está a solas con Dios, por otra anda muy afligida, porque teme si la ha de engañar el demonio de manera que ofenda a quien tanto ama, que de las murmuraciones tiene poca pena, si no es cuando el mismo confesor la aprieta como si ella pudiera más. No hace sino pedir a todas, a todos oraciones, y suplicar a su majestad la lleve por otro camino, porque le dicen que lo haga, porque este es muy peligroso, más como ella ha hallado por él tan gran aprovechamiento, que no puede dejar de ver que le lleve como le oye, y sabe por los mandamientos de Dios, el que va al cielo, no lo acaba de desear, aunque quiere sino dejarse en sus manos. Y aunque éste no lo pueda desear, le da pena, por parecer que no le obedece al confesor, que al obedecer y no ofender a nuestro Señor, le parece que está todo su remedio para no ser engañada. Y así no haría un pecado venial de advertencia, porque la hicieran pedazos a su parecer y se aplique en gran manera, de ver que no se puede excusar de hacer mucho sin entenderse. Da Dios a estas almas un deseo tan grandísimo de no contentarle con cosa ninguna, por poquito que sea, ni hacer una imperfección si pudiera, que por solo esto, aunque no fuera por más, querría huir de las gentes y tener gran envidia a los que viven y han vivido en los desiertos. Por otra parte, se querría meter en la mitad del mundo para ver si pudiera ser parte de, para que un alma alabara más a Dios. Y si es mujer, se aflige del atanamiento que le hace su natural, porque no puede hacer esto. Y tiene gran envidia a los que tienen libertad para dar voces, publicando que es este, que este gran Dios las caballeriza. o oh, pobre mariposilla atada con tantas cadenas, que no te dejan volar, volar lo que querrías. Ten lástima, mi Dios, ordena ya de manera que ella pudiera cumplir en algo sus deseos para tu honra y gloria. No te acuerdes de lo poco que lo merece y de su bajo natural. Poderoso eres tú, Señor, para que la gran mar se, tire, se retire y el gran Jordán y dejen pasar los hijos de Israel. No les tengas lástima que con tu fortaleza ayuda puede pasar muchos trabajos. Ella está determinada a ello y los desea padecer. Alarga, Señor, tu poderoso brazo. No se la pase la vida en cosas tan bajas. Se parezca tu grandeza, tan cosa tan femenil y baja, para que entendiendo el mundo que no es nada de ella, te alaben a ti, cuéstele lo que le cueste, que eso quiere, y darme mil vidas, porque en alma te alabe un poquito más a causa, si tantas tuviera, y las da por su muy bien empleadas y entiende con toda verdad que no merece padecer por ti, en un muy pequeño trabajo, cuando más morir. No sé a qué propósito he dicho esto, hermanas, ni para qué, que no he entendido, entendamos que son estos los efectos que quedan de estas suspensiones o éxtasis, sin duda ninguna, porque no son deseos que se pasan, sino que están en un ser, y cuando le ofrece algo en que mostrarle se ve que no era fingido, porque digo estar en un ser, algunas veces si sí siente el alma cobarde, y en las cosas más bajas, y atemorizada con tan poco ánimo, que no le parece posible tenerle por la cosa, ya entiendo que la deja el Señor entonces en su natural, para mucho mayor bien suyo, porque ve entonces que si para algo le ha tenido, ha sido de su majestad, con claridad que le deja aniquilada y así con mayor conocimiento de la misericordia de Dios y de su grandeza, que en cosa tan baja lo ha querido mostrar. Pero lo más ordinario está en cómo hemos dicho. Unas cosas advierten hermanas en estos grandes deseos de ver a nuestro Señor, que aprietan algunas veces tanto que es menester no ayudar a ellos, sino advertirlo, si pueden digo, porque en otros, que diré adelante, en ninguna manera se puede, como verán. En estos primeros, algunos ve, ve si podrán, porque hay razón entera para conformarse con la voluntad de Dios y decir lo que decía San Martín, y se podrá volverla con consideración si mucho aprietan, porque como es, al parecer, deseo que ya aparece de personas muy aprovechadas, ya podría el demonio moverles, porque pensáramos que lo estamos, que siempre es bien andar con temor, pero tengo para mí que no podrá poner la quietud y paz, esta pena da en el alma, sino que será moviendo con él alguna pasión, como se tiene cuando por cosas del siglo tenemos alguna pena. Pero a quien no tenga experiencia de lo uno o de lo otro, no la entenderé y pensando en gran cosa, ayudará cuanto pueda y le haría mucho daño a la salud, porque es continua esta pena, o al menos muy ordinaria. También advierten que suele causar la comprensión débil cosas de estas penas, en especial si es en unas personas tiernas que por cada cosita lloran mil veces las hará entender, que lloran por Dios, no sea así. Y aunque pueda suceder, cuando viene una multitud de lágrimas, digo por un tiempo que a cada palabrita que oiga, piense de Dios, no se pueda resistir de ellas. Haber ha llegado alguno, algún humor al corazón que ayuda más que el amor que se tiene a Dios, que no perece, parece han de acabar de llorar. Y como ya tienen entendido que las lágrimas son buenas, no se van a la mano, ni querrían hacer otra cosa, y ayudan cuanto pueden a ellas. ¿Pretende el demonio aquí? que se enflaquezca de manera que después ni puedan tener oración ni guardar su regla. Me parece que las estoy mirando como dicen, ¿qué han de hacer si en todo esto pongo peligro? Pues una cosa tan buena como las lágrimas me parece pueden haber engaño, que, lo soy, que yo soy la engañada, y puede ser, más crean que no hablo, sin haber visto que le pueden hacer algunas personas, aunque no es mí. Aunque no soy nada tiernas, antes tengo un corazón tan recio que algunas veces me apena. Aunque cuando el fuego de adentro es grande, por recio que sea el corazón, destila como hace una alquitarra. Y bien entenderán cuando vienen las lágrimas de aquí, que son más confortadoras y pacifican, que no alborotadoras y pocas veces hacen mal. El bien es en este engaño cuando le sea que será daño del cuerpo. Digo, si hay humildad y no del alma. Y cuando no le hay, no será, no será malo tener esta sospecha". No pensamos que está toda llena en llorando mucho, sino que echemos mano de lograr mucho y de virtudes, que son las que nos han de hacer caso, y las lágrimas vengase cuando Dios las envíe, no haciendo nosotros diligencias para traerlas. Estas dejarán esta tierra seca regada, y son gran ayuda para el fruto, mientras menos caso hagamos de ellas, más porque es agua que cae del cielo, la que sacamos acá cansándonos en cavar para sacarla. No tiene que ver con esta, que muchas veces cavaremos y que haremos molidas y no hallaremos ni un charco de agua, cuanto más pozo manantial. Por eso, hermanas, tenga por mejor que nos pongamos delante del Señor y miremos su misericordia y grandeza y nuestra bajeza y nos dé Él lo que quisiera. Siquiera haya agua, siquiera se queda. Él sabe mejor lo que nos conviene. Y con esto andaremos descansadas y el demonio no tendrá tanto lugar de, de hacernos engaños. Entre estas cosas penosas y sabrosas juntamente da nuestro señor al alma algunas veces unos júbilos y oración extraña que no sabe entender qué es porque si les hiciera esta gracia ya la ven mucho y sepan que una cosa que pasa la pongo aquí es a mi parecer una unión grande de las potencias sino que las deja nuestro señor con libertad para que gocen de este gozo y a los sentidos lo mismo sin entender qué es lo que gozan y cómo lo gozan parece esta algarabía y cierto pasa así que es un gozo tan excesivo del alma. Que no querría gozarlas a solas, sino decirlo a todos para que le ayudaran a alabar a nuestro Señor. Que aquí va todo su movimiento, oh, que de fiestas haría. Y que demuestra si pudiera para que todo entendiera su gozo. Parece que se ha hallado así. Y que como el padre del hijo pródigo, querría convidar a todos y hacer grandes fiestas para ver su alma puesto que no puede dudar. Que está en su seguridad y menos por entonces. Y tengo para mí que es con razón, porque tanto gozo interior de lo muy íntimo del alma con tanta paz y que todo su contento provoca alabanzas de Dios. No es posible darle al demonio. Bueno, mis queridos hermanos, en este capítulo 6, Santa Teresa está ayudándonos a entender que hay unas experiencias como las lágrimas. Esta experiencia tan plena de Dios genera unas, una sequedad, pero no es una sequedad en desazón y en angustia, sino en gozo. Lo mismo que las lágrimas. Las lágrimas pueden ser de alegría, de emoción o también de tristeza, de sufrimiento, y aquí es de alegría. Lloramos de la emoción de estar en la presencia y en el gozo de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejar aquí la lectura, este capítulo 6, las Moradas Estas. Yo quiero invitarlo para que piense de aquí a la siguiente lectura, si alguna vez ha tenido esa experiencia de, de llorar de alegría, estar en la presencia de Dios de pronto ante el Santísimo, en un momento de oración, oración, esas lágrimas que salen de alegría de estar en la presencia de Dios. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y los guarde y los proteja de todo mal y peligro.